Bueno estamos acá en el club 18 de julio de la localidad de Villa Tesei, un nuevo club donde Juan Zabaleta entregó materiales en el día de hoy. Ahí estamos mostrando. Ahí está sonando. Estos son tubos este, focos LED, más las chapas, más pintura, más cemento, más otras cosas que hay por ahí. Sí, y acá estamos con Pablo, estamos con gente del club también bueno, y con el presidente. Hola, bueno, Pablo, contanos un poco esto de, de Juan, que está yendo por todos los clubes a, a entregar materiales. Bueno, es una entrega más de materiales, en este caso cemento, cal, para, para que el club pueda trabajar en la construcción de una vereda que les permita entrar a la pista, que, que en algún momento, cuando estuvimos en la gestión municipal, ayudamos a construir también chapas para cerrar el buffet y las luminarias para, para completar la iluminación de, de las canchas. Eh, es un paso más de una política que venimos desarrollando desde hace muchísimos años que tiene que ver con el apoyo a los clubes, a la Liga de Fútbol Infantil, eh, en su momento con las ambulancias, eh, solventando el gasto de los referees para que se le haga más liviano a los padres, que son los que en definitiva, eh, organizados en las instituciones, eh, llevan adelante la actividad. Es muy importante. Para nosotros eh, el apoyo al deporte, a seguir, a seguir acompañando a estos 4.000 chicos, niños, que, que están en la, en la Liga de Fútbol Infantil, porque cada pibe que está en un club es un chico que no está en la calle. ¿no? Este es un playón que hizo Juan en, en su gestión. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo vos viste ahora? ¿Cómo los van dejando? ¿Lo están pintando? Ah, es hermoso ver los avances porque en definitiva es. lo que... Lo que Muchas veces se hace la política, es facilitar eh, con, con inversión en infraestructura y después los propios la propia comunidad que se apropia de esa inversión, trabaja para, para mejorarlo día a día. ¿no? Entonces es un orgullo, estamos trabajando... Eh, hoy día desde el Ministerio también, con eh, proyectos de obras para distintos clubes de hurlingham tanto en la Liga de Fútbol Infantil como en la Liga de Futsal. Eh, seguimos acompañando eh, la política deportiva porque, más allá del lugar que circunstancialmente nos toque ocupar, eh, en este momento con Juan como Ministro o antes como Intendente, tenemos un compromiso con el deporte por lo que implica como, como escuela de vida para... ...para quienes lo practican, ¿no? Exacto, exacto. Vamos, Adrián, ¿cómo, cómo, estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo, bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, contanos un poco qué es esto... ...cómo te sentís vos y el club... ...de seguir recibiendo materiales... Eh, ...en tu club, digamos. No, bueno, buenas tardes. Eh, eso Es una emoción grande, ¿no? Porque uno siempre espera una ayuda... ...porque acá siempre trabajamos con los padres... ...con lo que se recauda... Eh, ...nunca alcanza, siempre nos falta un montón de cosas... Eh, ...siempre hay objetivos por cumplir... Eh, y esto de recibir una ayuda, más que nada que lo prometieron y lo cumplieron. Entonces eh, habla bien de ello y uno lo estaba esperando. Lo está esperando. Lo, los motiva a seguir haciendo cosas, que haya más actividades en el club, tanto para los chicos como para las chicas, ¿no? Sí, las actividades cada vez están creciendo más, cada vez tenemos mucha más gente, hay una red de 500 personas que rodea por la semana, entre patín, yoga, eh, funcional, femenino, tenemos a la mañana ni fuera a la tarde, eh, o sea, se maneja mucha gente, y bueno, como toda gente necesitamos más necesidades, tenemos más necesidades. Eh, la idea es progresar y bueno, las chapas no van a venir bien, podemos llegar a agrandar buffet que, no, que es chiquito, necesitamos un lugar ahora que viene invierno, que, que haya una contención para el frío. Eh, en futuro necesitamos hacer los vestuarios con los baños al fondo, como lo queríamos hacer, eh, y bueno, hay mu muchos proyectos por hacer que que la idea es ir creciendo y trabajando, y bueno, tanta ayuda que vengan, van a ser bienvenidos y bueno, y siempre vamos a estar a la posición de, de la gente que ayuda. El otro día, ayer, se quedaron hasta las 12 de la noche más o menos pintando la, la cancha sí, del playón, ¿no? estuvimos pintando la cancha, haciendo los arcos, eh, tratando de progresar, todos los días trabajamos, los padres femeninos, los técnicos... Eh, la gente de comisión, la gente que conocen de la comisión de antes, que Gómez, Betty y todo que están hace mucho, eh, son la gente que... ¿Y, y la gente del barrio cuando, cuando viene al club y ve que, que se va haciendo cosas y que va mejorando el club, le dan ganas de participar, ¿cómo, cómo lo ves? Se está acercando mucho la gente, los vecinos, gente de frente, gente que quizás eh, antes no venía por, por vergüenza o por, por, o por, o por miedo o por, o por desinterés y bueno, no sé, se ve que se está promocionando bien y que estamos creciendo y, y, y siempre algo nuevo o sea, estamos abiertos a los proyectos, a lo que vengan está todo perfecto y siempre y cuando estén dentro de, las, eh, de lo que se pueda lograr acá y lo que se pueda brindar también, ¿no? Eh, y bueno... Es importante la ayuda, yo hablé con Marcelo, se lo pedí yo, eh, junto con también Betty, estuvimos trabajando con él, dialogando, pedimos esto, como le digo, siempre necesitamos más. Sí, obvio, siempre. Cansar, pero de a poquito. Y obvio que le vamos a pedir más, y, y, y bueno, paso, y luego, paso a paso. Eh, pero también te compromete, porque tenés el material hay que, claro, la que No, no yo, yo siempre digo lo mismo, eh, necesitamos los materiales que la mano de obra, con, los la, padres, la mano de obra está. con lo que se puede llegar a facturar, con, con, con, con, con toda la gente técnico, todo, la mano de obra la ponemos nosotros, eso claro. no hay problema. Necesitamos los materiales, porque es lo, lo que a uno le cuesta comprar. Claro, ¿no obvio. Y bueno, y estamos también con Marcelo Rodríguez, presidente de la Liga del de, de, no, de no, no, oh, IFURD. Pero... Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí eh, estamos, ahí estamos. Bueno, Marce, otro club más donde, donde está no, llegando no, los materiales. Exactamente, otro club más. La verdad, que uno se pone contento ver esto en los años que llevo al frente de la liga, a ver cómo han ido progresando los clubes de la mano de Martín de Martín, de, de Juan de Martín, de todo su equipo porque esto es un equipo este, la verdad que te pone contento ver eso, los clubes van mejorando hoy el 18, vos venías hace 8 años atrás, 7 años atrás, y no es esto lo que es hoy Obvio, la bien, verdad bien. que te pone contento la gente que trabaja en el uh -huh. club uh -huh. porque también a veces eh, lo que cuenta mucho es la gente que está dentro del club y cómo sí. trabaja Así que bueno, nada, acompañando, ya lo dijo todo eh, Pablo acá, de, de cómo se viene trabajando. Estos materiales eran materiales que Juan en su momento, en su gestión, lo había prometido junto con Martín. Y, este, y bueno, los materiales llegaron y así como se prometió, se fueron entregando a los clubes. Estamos a mitad de, de año casi. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue un poco hasta ahora la, la liga, de lo que arrancó ocho fechas? Bien, bien, la verdad que muy... muy... Perfecto, la liga. Ya el sábado que viene ya termina la primera rueda a la, la zona A. Este, seguirán dos partidos más la B, que son más equipos. Y ahí ya tenemos fecha para el sorteo de la Copa. Ustedes saben que tenemos todos los años se juega la Copa Guevara, Ciudad de Hurlingan y la Copa que hemos bautizado desde que está Juan, la Copa Juan Sabalé. La Copa Juan se, se Seguirá teniendo mientras ese nombre va a seguir estando en la Copa. Bueno. Así ¿Y que mañana, ya... mañana qué pasa? ¿Mañana y mañana tenemos una sorpresa mañana vamos a hacer un prelanzamiento de lo mm. que va a ser el fútbol infantil femenino Mirá. arranca Urlingan después de tanto tiempo eh, arrancamos mañana justamente acá en el 18 vamos a mm -hmm. hacer un, un amistoso una, una presentación. presentación entre el 18 de, de julio y el destino mm. están invitados todos los clubes vamos a hacer ya el sorteo porque la idea es arrancar, esto tiene que, que, que ir claro, sí, el entonces... domingo arrancamos tenemos, eh, gracias a Dios, nueve clubes, y nada, por supuesto que se van a ir acá los clubes que vengan, vamos es a ir este, eh, sumando, no esto no, va a ser además, algo... Y además la gente lo va a ver, y poquito. va a haber más clubes sí, que van a querer participar poder, y todo eh, eso, porque primero eh, es como que dicen vamos a ver qué onda, y eh, después eh, cuando ven que, que eh, fluye, eh, eh, va se a ser un, un torneo, claro. más que nada, algo amistoso, algo... Este año va a ser una presentación, claro. por supuesto que las nenas van a tener su trofeo, todo, que ya... Juan, ya ¿Cuántas ¿Está? nenas son? Listo, sí, los trofeos Para las nenas, van a estar también los trofeos Para las, las nenas, así que bueno eh. ¿De, qué, ¿De qué categoría hasta qué categoría? Arrancamos es? con las más chiquitas 2016 hasta 2007 Está bien. Así que vamos a tener, pero la, no, no, no es que va a haber una de cada una Como los nenes, cada dos categorías Armamos una uh -huh. Porque no hay tantas nenas tampoco No es que sobran las nenas Pero Está. bueno para el 18 saliste sorteado, porque hoy vinimos, mañana también, sí. con el tema de las chicas. ¿Cómo, cómo lo tomás esto del fútbol femenino? Con bueno, el fútbol femenino es una cosa que la chica de femenino está trabajando hace dos años acá. Uh -huh. eh, hoy tenemos, no te quiero mentir, pero tenemos algo de 70 chicas uh, y más también momento. con la con la de reserva y todo eso, bueno pero el femenino están todas las categorías completas. Fuimos uno de los que molestamos a Marcelo para que <risa> muy bien. Que, vamos vamos que, que te acompañamos, vamos, que, que estamos en esto. Y bueno, por eso también nos brindamos en, en, en que seamos los primeros en el lugar cuando había una y reunión o lo que fuese. Siempre darle el espacio a las chicas. Siempre, ¿no? sí. el a las chicas. Sí, hoy el fútbol, Las la mujeres de femenino, por el grupo de femenino, de técnico, mm. la, la delegada y todo, han trabajado a la par de los técnicos de, de los padres todo. Eh, con la pista, poniendo las bombas la pumas en, en los rincones para no se golpeen ellas eh, vienen acá y se van a las 12 de la noche con igual bueno. que nosotros laburamos a la par, la verdad muy que bien, es, muy bien, muy bien tenemos a, la ayuda la... de la universidad, sí. universidad también con esto ¿cómo? ¿Sí? ¿cómo es el Yo asunto? Estaba... desarrollame la información bueno, la, la universidad con la, las chicas que están estudiando el profesorado de edu sí. educación física sí. se comprometieron a darle una mano a los bien, clubes bien. porque ustedes saben, las nenas ya Ahora es más difícil, me me si no es lo mismo que por ahí los nenes, otra cosa, ¿no? Este, entonces, bueno, hay que estar un poquito más cuidado, cuidado hay que tener en más todo, cuidado. todo esto. Hoy, hoy no es tan fácil. Entonces, bueno, van a venir varios profes de educación, de educación física, y van a colaborar con todos los clubes que lo necesiten. Muy bueno eso, sí, sí, muy bueno. Sí. Vos, muy Pablo, ¿cómo ves el, el fútbol femenino, el crecimiento en general? No en Hurlingham, sino en general. Es muy importante que tengamos espacio donde las chicas también puedan hacer deportes. Se hace... Un tiempo no tan largo, nosotros veíamos con preocupación, desde el equipo de Juan, con Martín Tufección, mismo con, con los directivos de los clubes, que teníamos acotada la actividad a los chicos hasta los 12 años. Y que después a los 12 años no había más nada para hacer. Y ahí se empezó a trabajar con lo del futsal. Y después decíamos, bueno, pero solo tenemos actividad para los varones y se empezó a trabajar en el desarrollo del de femenino. Así que, bueno, es importante ir construyendo estos ámbitos donde podamos construir una política deportiva que abarque a más niños y adolescentes, jóvenes, y que también incluya a las chicas, ¿no? Así que todo tiene que ver con una continuidad de trabajo que hay que seguir fortaleciendo en infraestructura, en inversión, y por supuesto que implica, como bien decía Adrián, también más trabajo para, para cada uno de los clubes, pero bueno, eh, creo que es fundamental para que tengamos un desarrollo deportivo importante en toda nuestra ciudad. Bueno, así como, como se escuchó, mañana vamos a estar de vuelta acá en el 18 de julio, les agradezco a los tres por, por la nota, Muchas gracias. y bueno, nos vemos mañana acá a la mañana con el fútbol infantil un, un ratito. Bueno, nos despedimos de ustedes, gracias. gracias. gracias ¿sí? sí, claro.